archiplot.com Especialistas en gran formato, artes gráficas y sublimación. Somos una empresa joven especializada en la venta de productos para profesionales de la arquitectura, ingeniería, artes gráficas, fotografía y el personalizado. Nuestra misión es ofrecer a nuestra clientela una distribución profesional que englobe los mejores precios unidos a un asesoramiento cualificado y competente. Desde 1990 desarrollamos nuestra actividad comercial referida al asesoramiento, distribución y postventa de hardware para gran formato e impresión, estaciones gráficas, así como la comercialización de todo tipo de software y maquinaria para arquitectos, ingenieros, diseñadores gráficos e imprentas. Pioneros en el uso de aplicaciones CAD, AutoCAD, Vivac, CADK, RoboCAD y también en los primeros años del diseño gráfico, Paymaker, Illustrator, Corel, Freehand, InDesign y Photoshop. También contamos con gran experiencia en trabajos de imprenta, preimpresión y en el manejo de maquinarias de acabados, guillotinas, encuadernadoras, cizallas, laminadoras, etc. Lo que nos aporta una visión diferente a la estrictamente comercial. Todo ello gracias a la experiencia adquirida en el desarrollo de nuestra actividad profesional en la distinta Procedimientos 1, empresa que fue líder en la fabricación y distribución de software técnico para arquitectos e ingenieros. Más de 20 años que nos han servido para profundizar en el conocimiento de las herramientas hardware-software adecuadas en el estudio de arquitectura y el gabinete técnico de ingeniería. Nuestra capacidad de compra, así como el conocimiento del mercado, fabricantes, importadores, etc., nos permite ofrecer buenos precios y una extensa gama de productos de las principales marcas del sector. Somos distribuidores de plotter e impresoras base agua HP, Epson, Canon, plotter de corte GCC, Moto, Foyson, maquinaria para sublimación Rico y Epson, Papeles técnicos, fotográficos y de cartelería, Arquiplot CAD, Canson Infinity, Hane Muller, Ilford, Kodak, SIL y Tespring. Maquinaria gráfica PMA, Neon, IDEAL, hardware gráfico ASOS, Samsung, Sony, A1, etc. Arquiplot.com se ubica en el noroeste de la región murciana, en clave estratégico entre Andalucía, Castilla-La Mancha y el Levante lo que nos facilita la logística para ofrecer unos adecuados tiempos de suministro y buenos costos.